Hola a todos nuevamente, yo soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neurosabiduría. A nivel mundial te mandamos muchos besos, abrazos. Queremos que estés en paz, que no haya sufrimiento en ti y que te puedas sentir lo más pleno, lo más eh, abundante en tu vida. Entonces, para eso creamos una serie de significados que los ángeles nos mandan cuando vemos repetidamente los números. Si ya has estado escuchando esta secuencia, felicidades porque... Estás en mayor contacto con la divinidad y te estás, Lo que estás haciendo es evitar sufrimiento y estar en tu más alta versión. Así que muchísimas felicidades nuevamente. Ya abordamos el 1, el 2, el 3, hasta el 9, hasta ahorita con todas sus combinaciones. Ahí viene exactamente el significado de lo que te están diciendo los ángeles. No te lo puedes perder. En este momento vamos a irnos al 00 si es que te aparece repetidamente, 000 tres veces o 0000 000, cuatro veces. Cuando sucede esto hay un mensaje de parte de los ángeles que te dice que es un recordatorio de que eres uno con Dios. Aquí no hay géneros. Se refiere al alma y el alma no tiene género. Un recordatorio de que eres uno con Dios y para que sientas la presencia del amor de tu Creador como tú lo concibas. Puede ser el universo, puede ser Dios, puede ser... Pero en positivo. Un Dios nunca es eh, un una energía negativa está dentro de ti. También es un signo de que una situación ha completado un círculo. Probablemente te preguntes ¿y qué hago ante eso? Confiar. Te están anunciando que se acaba un ciclo, por lo tanto iniciará uno nuevo. En la vida estamos siempre como en el mar, con estas oleadas. Hay momentos en los que nos sentimos arriba y hay momentos en los que nos sentimos abajo. Todo tiene que ver con una percepción. Entonces, no se refiere a que estás arriba en lo positivo y abajo en lo negativo, como muchos nos han hecho saber o creer. Eh, lo que significa verdaderamente es que hay momentos en los que re se requiere de serenidad y otros momentos en los que se requiere de acción. No en todo momento podemos estar corriendo y corriendo porque todo lleva un proceso. Entonces aquí a ti te están diciendo se termina un ciclo, se abre otro con mayor evolución, así que tú fluye y confía. Te mandamos muchísimos besos y abrazos si te resultó interesante, si te resultó... Muy satisfactoria o pacífica esta información, regálanos un like, tus comentarios y comparte por favor para que más almas estén al tanto de estos significados que los, que los ángeles están queriendo dar a cada una de las almas. Nos vemos en el siguiente número. Bye.